Señoras y señores, Chipito Libre y Macabro 12 están en la casa. Ra, música, siéntelo. Y muchos salen escondidos por atrás, cuando un lío por la puerta entra. Y se van ante las 12 como la cenicienta. Y tú no hagas como aquellos que se esconden, cuando la fiesta se calienta jamás de la espalda no, no, no. que los problemas se enfrentan óyeme óyeme tu jamás de la espalda que los problemas se enfrentan si hay mil problemas busca diez mil soluciones si la vida está que quema, no le temas, te encojones Los varones se interponen antes de ser abatidos Soportando situaciones de este mundo malparido Le he vivido, le he sufrido, sumergido, me ha dolido Pero sigo aquí de pie, demostrando que he podido De ningún lío me retiro, me han tiro y no me piro Jamás me doy por vencido, me han matado y sigo vivo Solo escribo la verdad, compadre Deseando que sea mentira y no tan coño es su madre Yo no esquivo, ni dejo que otro lo narre Si hay problemas con mi hija, lo va a resolver su padre Que no hable, quien no conoce del tema O te mueres en la orilla, o trabajas rima y rema navega. naufraga, lucha, continúa, no te rindas. Si el caballo se despoca, toca seguir sin la rienda Pa' que entienda, prohibido lamentarse solución no está en quejarse, aún sin pierna hay que pararse, hay enmienda, si hay, fe, hay fuerza hay que fagarse del ataque defenderse, de la burla hay que burlarse, dignidad, a la cual hay que acatar, si conciencia no está bien, imposible acomodar, calidad no cantidad, y antes de mirar, mirar, y antes de decir no puedo, hay problema, hay que enfrentar. Muchos salen escondidos por atrás, cuando un lío por la puerta entra, y se van ante la Como aquellos que se esconden Cuando la fiesta se calienta Jamás de la espalda Que los problemas se enfrentan Óyeme Óyeme Tu jamás de la espalda Que los problemas se enfrentan yeah. Asume el hecho ya a todos tus problemas dale el pecho No te tranques en caminos estrechos Sigue derecho, mantente derecho que lluevan rayos con espada Tienes que morir peleando Si no no sirves de nada Porque todos somos los responsables de momento, De los sentimientos, de la forma y el comportamiento Cada cual tiene su guerra propia Su mundo, sus lío, su culpa, sus mañas Sus dolores y sus desafíos Yo tengo los míos, tío, porque soy un ser humano Aunque me han tocado duras pruebas en este mundo insano He aprendido a moverme en el fango como reptiliano Y a sacar las manos, así sea por mí o por que hermano, Que en la vida debes tener conciencia e inteligencia Porque las palabras y los actos tienen consecuencia La prudencia es una buena opción que no sentencias. Y hay mucha carencia. Vistas situaciones y violencia. Tú mejor te centra, concéntrate en tus deberes. Lucha por tu vieja y por los seres que en verdad te quieren. Enfatiza. Todo es mujeres, calle, carnales Despiértate de a hacer y dale el frente a los problemas reales Que tú tienes en cara lo seguro y con estilo Así tengas que entrarle un pantano con cocodrilo que hay veces que hay que pasar la mano por arriba el filo Y meterle kilo para que pueda respirar tranquilo y Muchos salen escondidos por atrás Cuando un lío por la puerta entra Y se van ante las doce Como la cenicienta que se esconden cuando la fiesta se calienta, jamás de la espada, que los problemas se enfrentan. Óyeme, óyeme, tu cama de la espada, que los problemas se enfrentan.